En, esta, en este tutorial vamos a realizar la pieza que va a salir de este molde vamos a hacer una pieza sencilla vamos a crear un archivo nuevo vamos a renombrarla como tutoriales que va a ser un molde sencillo va a ser una pieza de plástico vamos a crear plano okay. para poner las letras sobre ese plano 100. Ahora le ponemos 20, 75. Sí, vamos a crear una extrusión de estas letras de 125 milésimas también vamos a crear una instrucción sobre este plano y vamos a crear expresiones De seis pulgadas y espesor de un cuarto largo. esto un espesor de. Un cuarto. Sí. Nada más que lo vamos a hacer hacia abajo. Sí. Y este lo vamos a poner que se una. al revés, este lo vamos a poner sin ninguno y el texto lo vamos a poner después de este para esto unirlo a este cuerpo Así. vamos a crear unos radios Bien, el texto lo ponemos en el layer número 10, el plano en el layer 100, los sólidos en el layer número 2. Sí. Creamos un conjunto de referencia como un sólido. de ensamble agregamos nuestro nuevo archivo que acabamos de hacer como sólido seleccionar origen Lo que vemos aquí vamos a crear restricciones para ponerlo al centro Vamos sí. a Esta pieza ahorita no la ocupamos, la vamos a apagarla. Entonces aquí claro, vamos a ver de cuánto lo vamos a poner, porque no está muy grande, seis, yo de tres, sí. listo, y okay, así lo vamos a dejar esta pieza va a ser la que va a salir de este molde entonces necesitamos ponerla en una, una posición para que la placa inferior y la placa superior al momento de, de cerrar e inyectar plástico nos, nos forme esta pieza Bien. Entonces vamos a colocar esta pieza al ras de esta cara aquí para que esta pieza nos forme lo que es este rectángulo y la pieza superior nos forme las letras. Bien. Vamos a primero poner al centro estas, estas letras. al centro de vamos a bajarle un poquito Aquí, sí bien este espesor lo vamos a dejar de un octavo sin, sin la conversión porque ya tenemos en pulgadas listo ahora vamos a colocar esto exactamente el resto de esta pieza bien que hace falta hacer una una referencia de extracción para extraer esta parte del rectángulo sobre esta pieza inferior y posteriormente las letras en la placa superior la pieza superior haciendo en esta pieza entonces nos vamos aquí creamos extraer geometría de esta pieza para poderla sustraer bueno para primero ponerla como como extracción realizar como extracción este es nuestro sólido y este va a ser nuestro cuerpo de extraer. ¿Sí? Light. Vamos a... Nuestro archivo base para poderle poner formatos. Nuestro sólido. un color marrón ro rojo y esta vamos a ponerlo de un color un poco más oscuro simulando que es un color como de plástico negro sí. está bien, bien. pasamos conjunto de referencia a extraer nos vamos a esta pieza le vamos a decir vamos a enlazar este para poderlo sustraer en esta pieza este cuerpo sí, tenemos ahí nuestro rectángulo ahora vamos al ensamble para esta pieza vamos a ponerla que haga sello con esta cara para que haga el molde de las letras ¿Sí? entonces metemos esta pieza creamos un enlace de esta pieza sobre este archivo traemos En esta pieza Este cuerpo sí, Recuerden que Nosotros si movemos esta pieza Hacia arriba La Este Pieza esta Se va a quedar En la posición inferior Y al moverla esta Se van a borrar las letras Vamos a Para que Vamos a apagarla para que vean Sí, aquí ya nuestra pieza ya tiene grabadas las letras Pero Si yo muevo esta pieza Hacia arriba Se van a eliminar las letras Porque está fijada la pieza Tutoriales a la pieza inferior Como está ligada A esta Pues se van a borrar Tenemos dos formas de hacerlo Tendremos que poner una pieza ligada a esta Y poner otra pieza Una copia De esta Y esta ya la podemos ligar A esta cara que esta va a ser la que se va a estar moviendo hacia arriba y hacia abajo y para que no se pierdan las letras pues ocupamos tener dos piezas Bien, entonces nos metemos de nuevo a esta pieza superior ¿Sí? eliminamos estos cuerpos y ahora le decimos que mejor haga un enlace de esta pieza que es la que va a estar siguiendo siempre a la pieza superior entonces aquí sí. Entonces ya por más que movamos. Aquí le vamos a poner vacío. Para que no muestre ninguna de las dos piezas. Referencia vacío. Entonces cada que movamos esta pues ya no se van a perder las letras ¿sí? entonces nada más nos hace falta agregar las cavidades por donde va a entrar el plástico ¿sí? bueno eso ya lo haremos en otro <coughs> en otro tutorial quería mostrarles la forma en que va a quedar nuestra pieza vamos a poner de aquí como sólido y vamos a activar la referencia sólido para que se vea hacer nuestra pieza obviamente hay que darle un offset aquí todo esto para que no quede cerrado que no quede justo y poder sacar nuestro molde bueno, nuestra pieza nuestro molde bueno sería todo espero os haya gustado nos vemos en otro tutorial ¿Qué vemos?